Muy buenos días Una semana después de la Breve de Huesca Otra Breve, hasta los cojones de la Breve Hoy con el Club Ciclista Aragones Nos vamos de Zaragoza a Calatayud Y vuelta, vaya va paseo Tengo un problema Que no llevo batería en los cambios electrónicos Aquí, entonces ahora que un chaval me ha dicho Espera que tengo un, un cargador y una batería extraíble Me va a salvar la vida Dios mío. En casa del herrero Sartén de el sí. I keep cosa Karina. El mío también con Sakarina, el Carcillo de Vilis con Sakarina. Sí, bueno, pues ¿qué tal? ¿Qué tal te lo pasaste? la Mediterránea? Pues me lo pasé muy bien. Vivo. Estuvo muy bien. Y resultó mejor. Pero vamos, partir, o sea, quitando la base del resultado, me da igual. Muy bien, una carrera súper bien organizada, de puta madre. Me gustó un montón, macho. Eh, o la recomiendo a todo el mundo, pero también es verdad que... ojito, eh. eh. Ojo la gente que no baja bien, eh, que puede sufrir mucho porque te la marinera. Unas bajadas, unas tiraderas... A mí me encantaría, a mí me encantaría, hombre, claro que yo con Se llamo... Mira, a la gente, vaya. es el team, el team Pero no le llevas. Like lightning bolt, deep in your heart you know We made it so far, you know we're two stars Don't wanna miss the view of some paradise with you There's no way too far, coming out the dark I keep hearing something in the wind I keep coming back to you my friend Think I'm feeling something new again Así es, él le pega todo. le a derecha. Así le golpea claro, así. así no, no, hombre, no, no, no seas burro. Oja, que nada más ande. Oiga, mira que la ha dejado recta tú. Qué que ande que a la Oye, así. ¿Qué le vas a joder a ver, la pista, de Pero ha hecho lo mismo que Pero de a poco, de, de a poco. Le ha hecho lo mismo que David, si, la, si el aroya está para tirar. Ay. Más te da, ya, ya, te ya, da, ya, pero o sea, a joder la pista de frenado. No me qué cabrones. Yo creo que Lo malo de esto, las caídas, el afilador, uno al suelo y bueno, a llamar, como viene la llamada. Mira, mira, mira, Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Ole. Ole, sí, señor, sí. Esto es una breve, sí, señor. No solo ruedas. No le des con la cabeza, ¿eh? No solo ruedas, joder, ruedas y bicicletas. Ha partido la rueda. Y Shurati. Madre. Llama a Eh. David, dale precio. Mira, mira, mira, mira. Mira, cómo la dejamos. Centradita y todo. Calatayud, mitad de camino, la estación de autobuses. Oye, ¿cuántos kilómetros hiciste el año pasado? Treinta y por ahí parece que 31 mil. No solo, ¿Tú jurado? ¿Cuántos hiciste? 19500. 19500. No hice ni 20. A ver, ¿quién sube de 30? ¿Quién sube de 30 ese? Ah, espera, Fantor. ¿Cuánto? 30.000. 1.000 horas. 1.000 horas. Sube 1.000 horas. A ver, ¿qué, ¿quién sube más? Tú. 1.200. I keep coming back to my friend. Never goes such as take my A 25 kilómetros de llegar a Zaragoza, pinchazo. Bueno, excusa para mear. <música> hemos llegado a Zaragoza, ya se termina lo breve. Ay, ay, pura vida, compañeros. Escucha, <risa> fraseo ¿eh? ah, bien. Te dio como el culo, ido dio reventado. Cuídate. Usted ha caído como llorar, tío, pero no llores tanto. bien. Es siempre sí, que sí, que dan un premio al que más llora al cabo del año, tú. No lo no sé. Es el mío, es eh, que la la no, no la lo ha pasado mal. mal ¿eh? Que no, que no que está. Pura vida. Bueno, chicos, hasta. La gente no ve los semáforos, tú. Pero bueno, estamos muy cansados. Te corrido mucho. A Pues 31 y medio. ¿O qué? Sí, bueno, lo que tú digas. Bueno, chicos, que hasta luego, eh. Venga, hasta luego. Oye, en eh, la siguiente carrera, ¿cuál vas a hacer? La Aragón Berges. ¿Sí? ¿Será? Sí, se va a hacer, se va ¿Seguro? a hacer. ¿Seguro? No lo verás. Vale, vale. Y luego la Titan, Hola, hola, ¿40 días quedan? Con el Skull Team. Este, este, este, este. Este, este, este. este, este, este. Toma, escoltado ay. Eso de bici Márquez hay que quitarlo. Oye, que ponen perras, que ponen cosas, joder. No como otros, ¿verdad? Otros no, no aportamos Yo No, digo, no, sé, no, no, ya ya, ya, ya, Con aportar el, ¿El el la buena vibra me sobra. Ah, bueno. Ya sí, te pero aportamela, aportamela todo cabrón. Todo que quieras, venga. Toma, toma para ti. Tira, adiós, Mira. adiós. Hasta luego.